¡Hola Galeones! ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal Y en este caso, en este presentante Estamos aquí, en Final of Freddy Security Bridge Estamos aquí ¡Que mira, qué bien Freddy! Que vengas aquí? Y a ver, eh, estamos aquí en, un nuevo, en la parte 3 De Finals of Freddy Security Bridge Y bueno, no tengo Ni idea de que tengo que hacer Así que eh, Bueno, sí y pulsa ese botón de suscribiros De suscribirse A ver eh, ¿Dónde veo las misiones? Que se me ha olvidado ah va aquí A ver, esa de diversión, no Tengo todas hechas Tengo todas hechas Entonces, ¿qué tengo que hacer? A ver, si me acuerdo la última vez Dijo de ir al patio, ¿no? Y me acabo de dar cuenta que el patio se refiere al ascensor. Y no sé si había que ir al ascensor, no sé. Ah, no. Eh, o oh, sí. Es que no sé. A ver. Vale, aquí no hay nadie. Aunque quiero seguir en Freddy. ¡Ah, sí! He identificado dos posibles puntos de salida El muelle de carga principal está bajo el de comedor en la, la plaza baja También hay una escalera de, de, de incendios en el, el rincón de los premios En la segunda FAS planta, comprueba tus, eh, tu fast, -bat. fast -bat. No parece, parece que no tienes fast map -bat. pues conseguir uno del saludador en el banco. No tengo ni idea de Consigue el mapa, mapa gratis ¿Por qué se llama mapa gratis? Da igual, me trajo de ¿Qué pasa? Vale. Ah, oh, se acabó. Hi, please take this map. Take a map. Um, gracias Gracias Gracias Please enjoy. Map. Me quedaba... O sea, me estás diciendo Que de lo animatrónico no me asusto tanto Y ahora del susto Más grande de todos De este juego, es de un tío Que ni siquiera me hace nada, solo quería Darme un mapa gratis Pero, pero ahora tengo un mapa, ¿no? A ver. Sí, mapa Ah, sí, ahí está el mapa. Vale, segunda planta. A ver, ¿cuál era la misión? Misiones... Encuentra en Hay dos misiones. A ver, rincón de premia, muelle de carga. Vale, ¿cuál de estos dos hago? Voy a elegir el de muelle de carga. A ver qué pasa. Encuentra el en muelle de carga bajo la planta baja. La zona de restaurantes. Vale, la planta baja. Eso es... Planta baja, aquí está. Tengo que bajar aquí, después aquí. Ah, vale, quiero que me lo indica, ¿Es esto? No sé. A ver, bueno, ¿cómo bajo a la planta baja? Ahora voy a tardar un montón en ir hasta esa zona baja. A esa planta baja. A ver, voy a ir para abajo y a ver qué. So, una, también una zona para jugar Pero no había ya una zona Que era la guardería que era para jugar En serio, de repente se me estaba guiando bastante En serio, antes no se me lagueaba tanto Más el balas oh, Más el size Eso no sé si es un gimnasio O es que es un, un restaurante No tengo ni idea Oh, mira por ahí Vale, pues necesito ir a la Planta Baja ¡Ajá! Estoy en la Planta Baja, vale, pues necesito ir a la zona de restaurantes ¿Dónde es? Ni idea Hola, señor Vale <coughs> Espera, ¿qué? Un momento, ¿qué? Freddy, I found the free gift. Um, uh, it's a crappy Mr. Hippo Fridge Magnet Lame, Gregory. I am truly sorry. ¿Qué? Pero si esto ya lo conseguí. Esto fue lo de mi de Mr. Hippo. es ¿Eh, ¿Qué es esto? Este botón no lo.. Ah, sí, ya no recuerdo, sí le di Y esto lo que hacía, ¿lo ves? Lo abría Vale, ahora sí que es una salida más rápida Estoy en la planta baja, sí En la zona, o sea, dice que es la planta baja Y sale que esta es la planta baja Pero de la zona de restaurantes Y yo no tengo ni idea de dónde es Así que tengo que ir buscando oh, inés vale eh, la verdad es que con freddy es mucho mejor es esta aquí hay un esto un restaurante no bueno es más una cafetería pero da igual hmm. <coughs> aquí de restaurante esto es como una cocina aquí estaba esto que no me dejaba entrar porque necesito Pasar el de seguridad de nivel 4 los porque os sale ahí y también porque vamos mandar más alto ¿Qué? ¿Pero qué hay que hacer? ¿En serio? Vale, me voy a meter y ahora veo el mapa Porque si no me meto a lo mejor me puedo estar en peligro A ver, el mapa A ver, hay como un canimino por aquí, ¿lo veis? A ver, ¿dónde estoy apuntando? Por aquí ¿Ya te estás de ir por ahí? A ver si... A ver... Por aquí adelante. A ver si es por ahí. No sé porque no me parece. Y además es como que no, no tiene... O sea... <coughs> no sé. ¿Lo ves? Que no. Que no es eso. Oye, ¿soy yo o a Freddy no se le acaba la batería? Todavía. Todo mucho. zona de restaurantes dónde estaría zona de restaurantes zona desbloqueada a ver haciendo regala ah esto no está haciendo regala vale ubicación de Freddy a ver zona bloqueada Zona bloqueada, pase de fiesta Espera Hay más cosas y yo no lo sé Dice que me indica dónde es en, en el fan mapa Pero no me indica nada Literal Galeones, acabo de enterarme Acabo de venir aquí porque me he vendido. Y es que me he enterado que me ha dado una nueva misión Ir aquí No ir allí hemos gastado todo ese tiempo para nada A ver, bueno, ya da igual Ya lo he hecho, vale eh, entra en el conducto de ventilación cerca de Salas and Sides. No ¿Eso sé dónde es? ¡Eh! ¡Allí, allí, allí! ¡Allí está Salas and Size. Sí, es eso. Ah, está chica, pero da igual porque tengo esto. ¡Uh! Un puerto de guardado. ¡Qué bien! Me viene eso. Tengo que advertirte que desde que si entras en una zona donde no llegue la señal localizadora del mapa no podré llegar a ti Pues Puedes utilizar el minimapa en una oficina de seguridad, ten cuidado Corine, pues no podré usar el mapa Pero... Vale, con la ventilación Ya te... ¿Ya he entrado? Da igual, voy a seguir ¿Qué es eso? No De verdad, está sonando Ahora suena más No me gusta nada Que aparezca ahora ¿Eh? Bro, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me está persiguiendo? ¡Ah, que me está persiguiendo! No, tío. Madre mía, pero eso, ¿qué es, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? Mejor sea que utilice la linterna porque no veo casi nada. Pues no veo igualmente con no debería correr porque me voy hasta mi barrio y encima aparece uno. Así que solo voy a correr un poco. Y empieza, ya empieza la música. La música la hace él porque... entera Es cuando estoy aquí. Ajá. Lo sabía. Venga, ahora tenemos que correr. ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! deslizarse deslizarse ¡uh! madre mía bueno bueno no me esperaba tanto Uy, vámonos vale ya está consigue una insignia de seguridad de ofine, oficina de cocina no veo nada así que tengo no yo no quiero esconderme lo malo es que no puede venir Freddy ostras la batería verdad tengo que recalar, recargarlo Vale Eh, un regalo A ver No Es chica, es chica Chica, no No veo nada Pero por lo menos con la linterna puedo ver algo Esta chica, tío Eso me va a complicar Y no puedo llamar a Freddy aquí, tío Eso no me ha gustado ¡Cuidado! ¡No! ¡Pero, cómo. So ¡Ah! ¡Pero! ¡Bravo, por lo mal que me ha salido! Tío, ahora es cuando aparece... Tengo que ir agachado porque... Pero no corriendo tanto, porque así igualmente me ve. Si estoy en azul es que estoy a salvo. Y usar la linterna porque no veo nada, literal. No. Corre. He llegado. Vámonos. ¡No! Me no ha visto, no ha visto, ¿verdad? Me no ha visto, no ha visto, ¿verdad? Sí, me ha visto. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡No pueden tirar! ¡Vamos! ¡Aguántate! ¡Te aguantas! ¡Mira! ¡Qué bien! Un punto guardado. ¡Oh! Menos mal. Quiero cargar en interna otra vez. ¡Uy! De... ¡Oh! cine de seguridad No puede ser Vámonos Perfecto De nivel 2, ¿no? Sí, de... Freddy, oh. Estoy oh. Freddy, ¿estás ahí? Estoy atrapado Síganme a otra disordia una puerta de seguridad ¡Oh, no! No puede ser ¿Y ahora qué hago? Qué pena, ¿pero tengo buenas noticias? parece que puedes acceder al sistema de envío de pizza en línea de papel a... ¿Qué? ¿De qué sirve eso? Así que le encanta pizza. Y a quien no le encanta pizza, ¿eh, Freddy? Le damos la bienvenida a su servicio rápido de entrega de pedidos virtuales de Freddy. Fazbear, mega Megapixel Felicidades, le hemos seleccionado para recibir una mejora suprema gratis Podrían aplicarse cargos adicionales Ostras, que estoy controlando uno de los Star Wars esos Se está Ah, vale, que hay que hacer la pizza Añade salsa Lo sale ahí y se... Tengo que hacerlo antes de que se acabe el, el tiempo Ah, vale, aquí está la salsa Oh, oh Corre, echa la salsa ¿Para qué más? Queso, queso Ahí está el queso, ahí, ahí está el queso Corre, que se acaba el tiempo Que se acaba el tiempo Tengo que hacerlo antes de que se acabe el tiempo Queso ¿Qué más? Carne. carne, carne, ¿dónde está la carne? La carne, ahí está la carne Carne Carne Bien, vamos, ahí está la carne Ya está, ¿no? Lo, lo que es no. Añade lo que no es carne. Ah, esto. No tengo ni idea de qué es. Pero sí. lo ves sí es carne. Literalmente. Sí, corre. Vale, hay que hornearlo ¿no Corre, corre, que se acaba el tiempo. Aquí. Aquí. Pues o si sea, una pisa. Vamos. Venga, venga. Corre. Vamos. Ya. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo he conseguido Decidez o sea, para garantizar una entrega segura y de tiempo Nuestro seguimiento de pizza de última tecnología Le permitirá entregar la pizza directamente en su domicilio o residencia. ¿Eh? No, esto no me estoy moviendo, ¿eh? ¡Ostras, chica! Por lo menos no soy Gregory ¡Ostras! ¿Que se ha comido al robot? Porque había la pizza eso significa que.. Eh, bueno, pues nada, lo he conseguido. Tengo el pase de seguridad nivel 2. ¡Sii! Vale, pero ahora qué hay que hacer. No me gusta nada que tengan que ver las misiones. Sin estar con Freddy. Diseño, chica y dieta de de carga desde la cocina. Tío. ¿Y dónde se muere de carga? A ver. Es aquí encuentro los controles de muelle de carga ¿De dónde es eso? ¡Ah! Corre, corre No, no, no He ¡Ah! encontrado el muelle de carga pero Hay unas puertas de garaje enormes Pero no veo la salida Es una serie de controles Pero si ¿sí hay esta la salida Es esta la salida Esta es la salida, tío A ver, ¿qué es ahora? encuentro los controles de muelle de carga Oh, venga ya, tío no tengo ni idea de dónde están. Este juego es como de buscar cosas y no sé, tiene que... Te gusta mucho a veces. Aunque también es divertido. A ver. Hmm. Ah, por lo menos ya no me persigue, chica. Y parece que le gusta más la pizza que a las personas porque la le había comido uno de los robots de esos. Por solo la pizza No, tío, pasé de su unidad nivel 3 Pues nada, aquí no puedo entrar ¿Vale? Necesito encontrar los controles de la puerta esta Para poder salir ¿Para eso? Espera Solo una 1 y 30 de la mañana Porque la acabamos de ver de nada. Vale, pues tendré que salir De aquí Bro Escucha... Escucho como algo No, tío De nivel 3, otra vez te que voy lento Pero es que es para que no venga chica Lo recojo Espero que me dé tiempo No sirve sé comida Atención personal de cocina Toda materia de cocina Debe quedar correctamente almacenado antes del cierre Se ha visto a chica de madrugada comiendo la sobra Ah, sí, es verdad Las reparaciones costo costosas y correrán por cuenta personal de cocina La dirección Vale ¿Dónde, tío? ¡Pero si sí venía al mismo sitio! Pero, ¿dónde están? Habrá que encontrar algo, pero es que no sé el qué A ver, por aquí no he mirado Creo que habrá suerte de por aquí No, aquí no es Vale Por aquí tampoco, porque es... Por Voy a subir A ver... Bro, ¿qué, ¿qué me está pasando? Que no encuentro nada Venga ya, tío En serio No, esto es... No, tío ¡Venga ya! Por lo menos nuestra chica. ¿Es verdad? ¿No ¿Está? Vale, por ahora no he encontrado nada, pero sí he encontrado una bolsa. No sé dónde está el La seguridad es lo primero. Uno, llenar el compartidor de basura. Dos, pulsar el botón que hay en la zona de, de la cocina para preparar. El motor del compatador seguirá el cable 3. Pulsar el botón de activación colgante que hay delante del compatador. IMPORTANTE Asegúrese de que todos los empleados si y los tapos Están fuera del compatador antes del paso 3 oh. Pues nada, seguiré buscando Mira, ya buscando think so. Durante mucho tiempo Eso creo, hay unas agajas cerradas con... El... Son los controles de muelle y de carga ¡No me lo puedo creer! Algo ah, no bueno, va bien. Alguien ha debido cambiar los permisos. Además que necesita un paso de seguridad de un nivel mucho más alto para salir por ahí. Reúnete conmigo. No me lo puedo creer que todo el rato era esto. Vale. Regresa con Freddy encuentra oficina. Ah, no está, no. Regresa con Freddy. Vale. ¿Pero dónde? Ah, qué bien. Creo que habrá que volver por donde hemos venido Vale, pues Tendremos que ir por Con Freddy a donde habíamos ido A donde habíamos entrado Vale, a ver Por aquí, sí Espera, pero, pero sigue, sigue aquí Se ha ido, se ha ido, sí No está aquí más Menos mal, eh Un momento. No se puede. What? A ver, llevo buscando también un montón de datos por donde tengo que leer el sapo en Freddy, pero creo. Aquí no he enterado y es que. Oh no. Oh oh. Voy a salir. Corre, vámonos Vale, por aquí no me dejaba antes Así que quiero que será por aquí Porque por lo por de... Pero, pero si sí quería hacer el truco El truco de la mentruco Vale, he llegado hasta aquí Sin que chica me descubra Y menos mal Por favor, el punto es guardado Necesito Venga, ya estos Estos ¿En serio? ¡Oh! Cuidado, no ya y escuchar esto ahora. Oh, oh, me han visto. No. me hagas eso. ¿Sabéis lo que me ha costado llegar hasta aquí? Y ni siquiera, ni siquiera te importa. Este vídeo va a un montón por culpa de chica. Encima que es, dicen que es el animatrónico más fácil de esquivar. Sí, claro. Es? Da igual. Ya lo veré más de tarde. Ahora lo importante es ir hasta aquí y completar esto. ¿Qué? Total, es imposible Vale, esto es el truco. Tiene que ser eso Ahora, esconderos aquí Ver las cámaras Aunque no sepas dónde estás Literal ¿Dónde estoy, tío ¿Y yo cómo iba a saber que estaba ahí? ¿Cómo iba a saber que estaba ahí? ¿Mirando por las paredes? ¿Por qué siguió corriendo? Vale, estoy en este, ¿vale? Tiene este. Y ahora chica, va a venir y va a ver, aunque... ¡Qué! ¡Qué! La tengo literalmente ahí delante. Y no se mueve. No se mueve. Uf, menos mal, tío. Que me da un miedo que esté ahí. Brutal. Dios, ahora vas a volver encima. ¿Dónde estás? Madre mía No No me fastidies, ¿verdad? No me fastidies Vámonos Otra vez lo he vuelto a conseguir Espero que esta vez no me fastidien Uno de esos statbots Son peores que nadie, o sea Los eso. Son, son los peores del mundo Vale, me lejos, Pero por lo menos. Vi que en eso no podía entrar. Tenía que ir por aquí. Y ahora tenía que ir hasta allí. Espera. No, no puede entrar. Joder. la linterna. Vamos más rápido. No sabéis lo de difícil que es esto, ¿eh? Hiper complicado. O se me estoy enfadando. Bro. Bro. Madre mía. Odio más a los que están como ahí de guardia de seguridad. Vale. Tengo que ver por si me descubren. No, por ahí no es. ¡No! ¡No! ¿Pero por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? ¿Y cómo para...? Oye... ¿Pero acaba de atravesar eso? ¿Acaba de atravesar eso? Chica hacker. vamos a atravesar algo? Y no era. Era por allí, tío, pero es que donde está Madre mía. My Y ahí, ¿vale? Y chica, aquí. Llega, ¿eh? No, se me ha olvidado oh, Vámonos Yo sí que hay un punto de guardado Pero no puedo pasar No me importa eh, eh, intentar De conseguirlo, sino que me importa El punto de guardado, es lo único que me importa Quiero darle Para poder, que no se me... Pero es que no puedo, tío. Tendré que pasármelo sin el punto de guardado. ¿Qué? Corre. No tengo ni idea de dónde estoy. Seguro que será por aquí, porque... ¿Por qué hacéis eso? ¿Sabéis lo que me ha costado llegar hasta aquí? Qué malos son, de verdad Son unos abusones, tío Son unos abusones que se... Que lo que hacen es avisar Al malo, tío Al, al jefe Son como los los ayudantes de, bro. Son como la, los ayudantes de abus, Del abusón Más fuerte y ahora... Ahí protegiendo, eh, avisando a la bosón más fuerte, tío Para, para, ahora, la semi Acabo de llamar a Freddy y, y he podido No me lo puedo creer Acabo de volver de eso Y es que me he enterado de que puedo ir con Freddy Pero cómo. No me lo puedo creer que todo el rato Lo siento. Lo siento todos. Es que no me lo puedo creer. Que todo el rato podía llamar a Freddy. Y es que antes no podía hacerlo. Vale, por pues, lo menos ahora podemos buscar. ¿Dónde es? Y sin problema. ¿Qué? ¿Lo ve? Es que no me encuentro. Así que no pasa nada. What? ¿What? What? Eso no me ha parecido tan bueno, eh, chicas. bro, ¿cómo se te transporta? Ajá. Vámonos. ¿Qué? Un mapa. Mapa, mapa, tío. Este otra es vez. Es de en medio, tengo. ¡Oh, no! Me ha pillado a la guardia de seguridad Encuentra a Freddy, regresa con Freddy Oh, no Me ha pillado justo cuando ibas a escapar de la cocina ¡Pero vámonos! ¡No lo hemos pasado! Y todo el rato podía ir con Freddy, tío ¿Freddy? ¿Freddy, estás ahí? Yo estoy en Freddy think you're real clever te quieres morir o no Gregory ya lo sé cómo te llamas y te has metido en un buen lío has elegido mal momento para hacer el tiempo de tiempo y ahora te vas a quedar ahí esperando objetos perdidos hasta que venga tus padres o la policía te estás desistiendo o no sinceramente no puedo salir de Freddy no puedo salir de Freddy Oh oh, no, no, no, no, no. Por favor, ayuda, ayuda, alguien ayuda. ¡El ¡Oh! Bunny! ¡Es Bunny! ¡Bunny! ¡Es Bunny! El.. el co La coneja, ¿no? Porque sería eh, en su nombre. ¡Ostras! No, tío, esa, esa cosa que está poniendo cuando se acerca me fastidia los ojos, tío. ¡Vaya bug! De verdad Tranquilos ángeles, penséis que lo tengo que volver What? What? What? What? What? ¡No me puedo pulsar! ¡No me puedo pulsar! Freddy? ¡Vámonos! Freddy, eh, acabo de salirme de juego no? y volví a meterme no Para... Para que, creas que, creas que, que sea... Yeah, si es. Y encima se ha puesto Esto, esta, esta no parte. ¿Qué es como te llamas? Si te, has te has metido en un buen... Tío, en has más. Sí. O sea, como que dice de que nos quedemos aquí. Y ahora de repente sale... Bunny, ¿te estás divirtiendo o no? Si sale que es Bunny, entonces es que es Bunny. Pero ahora aparece por aquí y me persigue, pero no sé qué tengo que hacer. Te voy a coger este regalo. Pobre binga. ¡Uh! A ver. Sí, pero para quien necesito un destornillador cuando no, ya viene no puedo pasar un momento ¡Oh, la ventilación corre vamos ver patio antes de que van y te encuentre vale el patio vale el patio yo sé dónde es el patio el patio ese es el ascensor no, no puedo llamar a Freddy da igual Freddy, ayuda, esa coneja me ha encontrado. Si recibes ese mensaje, de entrada de los Raceway en la segunda planta. Eh. He apilado unas cuantas cajas para que puedas estar sobre la valla de la construcción. Y reunirte conmigo. Algo está interfiriendo en mi señal de comunicaciones. Ven a Lorcy Raceway. Te oigo. Ya eh, voy. Ya voy. Misiones. Eh, objetos perdidos y. ¿sí? Y ahora, usa la pila de cajas para encontrar... Ah, y esto es lo del otro, lo del Nikon de los premios. No, eso ya lo haré en otro momento. <ríe> Me pensaba que iba a aparecer otra vez ese de los mapas, menos mal que no. Usa la pila de cajas para encontrarte con Freddy en el vestíbulo bajo la pista de carreras. La pista de carreras era Rossi y el Que yo lo no sé, porque le he visto? Eh, es allí, eh, ahí lo sale. Vale, vale, pues voy a... No puedo bajar. Ni... Así. La coneja esta, tío. y cargar la Es Si sí, no puedo llamar a Freddy porque me está pidiendo que vaya. Que necesita ayuda. Era bajo, eh, Se decía bajo Rosy Roseway Y Rosy Roseway está ahí. ¿Y esto qué es? Me da mucha pinta que es esto. Voy a intentar de probar a ver si es esto ¡Oh! Madre mía, no me esperaba que estaba este Son salsichas ¡Oh! Estas son las cajas que dijo Freddy ¡Oh! Es Freddy Vamos la pila de cajas para encontrarte en el, con Freddy en el vestíbulo de la pista, bajo la pista de carreras. Es aquí, sí, pero está ahí Freddy en el suelo, ¿qué es lo que ha pasado? Freddy, ¿estás Freddy, bien? bien? Me, por fin Tengo Tengo tres, tres". No, te encontré, no, estaba, estaba muy preocupado, te estuve esperando y se me pasó la hora de arrestarla. He intentado llegar al mantenimiento de piezas, creo que algo no va bien. Creo que algo está mal. ¿Hay algo que pueda hacer? hacer? Ayúdame me a llegar a mantenimiento y piezas. Vale. Claro que sí. ¿Cómo llegamos hasta allí? Eso es verdad Está debajo del escenario principal Normalmente uso el ascensor para bajar después de cada concierto Es verdad Es el único modo de que conozco de bajar Claro, porque es los aliens Ve por la puerta que tenga detrás Llevará a la sala de ensayos Al otro lado de edificio. Busca un pase bastante Y luego encuentra una forma de activar el ascensor Vale Buena suerte, Superstar. Superstar. Iniciando modo de descanso. Okay. Vale, haré lo best. que pueda. Vale, pero vamos a dejar el vídeo por aquí. Primero voy a guardar. Vale, vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros. Para el... tenéis que darle a like, un like más una suscripción. Es eh, igual a un salvar Freddy. Así que tenéis que hacerlo. Suscribiros y darle a like para salvar a Freddy. Adiós. Y mirad más. Sin haber. Antes de iros. A, eh, os aviso de que eh, si habéis visto esta parte antes de la parte 2. Y la parte 2 antes de la parte 1.. Deberíais de haber hecho al revés. Bueno. Dale un, una suscripción. Da, eh, suscribíos. Dale a like. Para que así Freddy se salve. ¡Adiós!